Bien, pues comenzamos el tercer panel. Eh, por último, eh, en él van a participar Paloma de Villota, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Carlos Cruzado Catalán, presidente de Gesta. Eh, Paloma hablará de la perspectiva de género en los impuestos y de la desigualdad que genera y Carlos hablará de, eh, hablará de la reforma fiscal. Bueno, vamos a ver eh, la importancia que tienen los tributos desde la perspectiva de género. Y para ello pues tenemos, me he basado en unos estudios que, bueno, en un artículo que he publicado en diciembre del año pasado, o sea, este diciembre, en Gaceta Tributaria del País Vasco, que se denomina Aproximación al análisis de los tributos y beneficios fiscales desde la perspectiva de género, y en un estudio de investigación que hice junto a Ignacio Ferrari, el subdirector de Política Tributaria, y que era el programa nacional de ID de investigación y que está publicado por el Instituto de la Mujer en 2016. Bueno, lo que yo siempre comento es que la economía eh, no dice exactamente la economía convencional lo que es economía y que nos faltaría incluir el voluntariado, lo que se hace al margen del mercado y que no se recibe remuneración, así como todo el trabajo que llevan a cabo las familias. Entonces, la economía considerada en su conjunto es insostenible. Si se tiene en cuenta el trabajo no remunerado realizado en el ámbito de la familia, que es muchísimo, que es fundamental para el cuidado de las personas y que se ha visto en esta última etapa tan triste del COVID, la necesidad de este trabajo de cuidado, de este cuidado que resulta fundamental para el mantenimiento de la vida ¿no? y tanto de la economía, así como el voluntariado. luego tendríamos eh, la, los tributos, es decir, la importancia del IRPF, de la presión fiscal, que eh, tendría que ver con cuánto se recauda. O sea, una cosa es cómo se recauda, y las figuras eh, impositivas, y otra el cuánto, que también tiene una perspectiva de género. ¿Por qué la presión fiscal eh, tiene una perspectiva de género? pues tiene una perspectiva de género porque es necesario para desarrollar el modelo social. Que queramos, necesitamos dinero si no es imposible llevar a cabo las políticas de cuidado, las políticas de sanidad, las políticas de educación necesarias a lo largo de la vida. En lo que tenemos eh, en España, tuvimos una reforma fiscal con la transición muy importante. Yo reivindico la transición desde el punto de vista de la reforma fiscal, fue ejemplar. Y debo reconocer que, por ejemplo, partíamos de la época franquista en el año 75, de una presión fiscal como la que tiene ahora México, inferior al 20%. Y con un esfuerzo de los pactos de la Moncloa y del año 77 y la Ley de Reforma Fiscal del 78 para el IRPF, se va incrementando la presión fiscal, como se ve aquí en esta representación gráfica, hasta llegar a una ruptura. También hay un cambio de partido político, un partido conservador, que está más en la línea de bajar los impuestos, no obstante, la presión fiscal sigue aumentando con un punto culminante que es antes de la crisis, 2007, y se hunde. Es cuando se produce un hundimiento muy importante y con esto la quiebra del modelo social, porque necesitamos recaudación. Y luego se ha producido un cierto incremento con las políticas de ajuste, etcétera, etcétera, para tratar también de paliar el déficit que nos encontramos que eh, superaba los dos dígitos. Bueno, entonces, eh, una cosa es lo que se recauda, que sería la línea negra, y otra cosa es, la presión fiscal, o si hay una mayor importancia en los tributos directos, indirectos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos lo dice el índice de TANSI, que es totalmente diferente en el largo periodo, desde el año 75, esto sería una onda larga de la economía, en donde se ve que también la década de los 90 empieza a ser más regresivo, de forma muy clarita, mientras que de forma un poco sorprendente puede parecer, con la recesión del año 2008, mejora. Esa progresividad, por ejemplo, la subida de los tipos del IRPF, que luego, si puedo, lo veré con más calma, suponen que el IRPF va a tener una mayor progresividad o posibilidad de redistribución de eh, la renta en el ámbito estatal. Bueno, aquí, en el ámbito del territorio fiscal común, que es donde se aplica, porque tenemos dos autonomías y dos conciertos económicos, sería el caso del País Vasco y Navarra. Bueno, aquí lo que vamos a ver es el gráfico de la OCDE, en donde se tiene en cuenta la presión fiscal de los distintos países. O sea, que cuando aquí se dice que se pagan muchos tributos, que yo lo he oído mucho por la radio, por pues lo que hay que poner es esta representación gráfica, que es un análisis comparativo, en donde estaríamos con países como Dinamarca y Francia, que superan el 45% de recaudación tributaria, con relación al Producto Interior Bruto con países como España, que en el año 2017 estaba en torno al 33, me parece así, estoy leyendo, va a fluctúa según los años, y luego otros países como México, Corea, Turquía, Chile, etcétera, que tienen una presión fiscal muy baja. Entonces, esta es la, la realidad, o sea, comparativamente no tenemos una presión fiscal excesiva ni incluso en el ámbito de la, de la Unión Europea, del sistema monetario europeo, estamos con tres puntos, por debajo cinco puntos, estamos considerados todos los puntos de la Unión, todos los países de la Unión Europea. O sea, nos queda un cierto camino para aumentar la presión fiscal si necesitamos llevar a cabo políticas sociales más avanzadas. Así que, la, que el cuidado se eh, incluya también, y por ejemplo, la ley de dependencia, reforzar la sanidad, etcétera. Aquí lo que tenemos es otra representación gráfica con determinados países de la OCDE, en donde se ve el índice de presión fiscal y el gasto social. O sea, no se puede tener un modelo social avanzado si no hay una presión fiscal o si no hay una recaudación suficiente. Y aquí tenemos el caso de Irlanda, que ha ido bajando la presión fiscal y, lógicamente, el gasto social se tiene que ir reduciendo porque es imposible, o sea, la cuadratura del círculo, es decir, no, vamos a bajar los tributos, pero vamos a mantener el modelo social. Es decir, bueno, a ver cómo se hace eso. Entonces, esto es muy importante. Es decir, cómo Irlanda, que estaba en hace unos pocos años, en otro gráfico que he cambiado hace poco, estaba más alto en el gasto social, ha tenido que ir reduciéndolo para adaptarse a su nueva fiscalidad. Y, por ejemplo, en el impuesto a sociedades hace una competencia desleal al conjunto de la Unión Europea, como todo el mundo sabe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre eh, con eh, la población femenina empleada en la administración pública, en la educación, en la sanidad y en el trabajo social y la presión fiscal? Pues tiene mucho que ver, porque si el modelo social es más avanzado, históricamente los países nórdicos han contratado fundamentalmente a mujeres y esto ha permitido la incorporación de las mujeres en una mayor medida, también ha generado una segmentación del mercado de trabajo, pero el cierto, lo cierto es que ha permitido o ha dado oportunidades de empleo. Entonces, esto también es un dato importante de la presión fiscal. Ha permitido desarrollar un modelo social y en ese modelo social se ha producido la segmentación en el empleo. ¿Por qué? Porque una proporción muy elevada de mujeres se han dedicado al sector sanitario, al sector educativo, al sector del cuidado. Entonces, esto es una realidad. Por eso también la tasa de actividad nórdica de las suecas es mucho más elevada que la tasa de actividad de las mujeres del sur, porque no solamente el mercado de trabajo puro y duro, sino por el modelo social que tienen, que les da muchas oportunidades de trabajo. Y esto es un factor para tener en cuenta. También la tasa de empleo femenina y la presión fiscal, vemos que existe una correlación, está en torno, no recuerdo en este momento el número, 0,8, mientras que si vemos la tasa masculina, no existe ninguna correlación. O sea, que desde el punto de vista de eficiencia económica, si queremos incorporar a las mujeres en el mercado de trabajo, el gasto social es un factor a tener en consideración. Y para ello se necesita una presión fiscal adecuada. O sea, desde el punto de vista de eficiencia económica, ya no estamos hablando de justicia social ni de equidad, estamos hablando de eficiencia económica, porque es lo que permite, por una parte, emplear, eh, dar nuevas oportunidades de empleo en estos ámbitos, y por otra parte, pues eh, tener el, el, los problemas de cuidado, sanitarios, etcétera cubiertos a lo largo del ciclo vital, que es fundamental para poder incorporarse todas las personas, mujeres y hombres, en el mercado de trabajo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la eficiencia. Luego tendríamos aquí ya la tasa de actividad de las mujeres, comparando ya Suecia específicamente, aquí serían las cortes de edad, en el eje de las X, y la tasa de actividad. Entonces, en el caso nórdico no existe diferencia prácticamente. La línea más fina correspondería al caso de las mujeres. Lo voy a poner en toda la pantalla por si se ve mejor. Eh, la línea más fina correspondería a la trayectoria vital de las mujeres a lo largo de la vida, que quiere decir que ya es muy parecida a la masculina, a los hombres suecos en donde se puede decir que aquí sí hay conciliación o corresponsabilidad en el cuidado y en la incorporación de mujeres y hombres y en el mercado de trabajo. Mientras que nos encontramos las trayectorias profesionales o la incorporación de las mujeres griegas y de las mujeres españolas al mercado de trabajo, y no es una forma de meseta, sino que ahora sería una forma de M, lo que estaríamos viendo, con un abandono, normalmente suele ser por la atención al cuidado infantil, y esto es un despilfarro. Es decir, hay que tratar, o sea, eso no quiere decir que no se pueda cuidar, pero se puede tener un año, por ejemplo, remunera, eh, un año en el que se dan permisos parentales, etcétera, pero no que sea, como si dijéramos, un abandono importante, o incluso hay veces que puede ser definitivo del mercado de trabajo por las eh, dificultades que tenemos en algunos países, como en el caso de España y ahora también en Grecia, para la vuelta al mercado de trabajo. Entonces, esto hay que contemplarlo. Y luego también, curiosamente, los españoles, los hombres, trabajan más que los suecos. Vemos que la tasa de actividad es más elevada y esto es también para estudiarlo. Es decir, porque el cuidado supone cuidar a las personas, todas las personas, tanto las madres como los padres de las criaturas, en el caso del cuidado infantil, pero de las personas a lo largo del ciclo vital también sería importante. Es decir, cómo es que en España la tasa de actividad masculina supera a la tasa de actividad eh, sueca entonces llama la atención. Si hacemos una visión retrospectiva de lo que han sido las políticas de empleo, por ejemplo la Unión Europea, cabe señalar en el año 97 cómo se va a producir un refuerzo de la política de igualdad de oportunidades, es decir, uno de los pilares de la cumbre de Luxemburgo, aparte de hablar de la necesidad de desarrollar el espíritu de empresa, fomento de la capacidad de las empresas y del ámbito de las personas que están en el empleo, de las personas trabajadoras, incide como el cuarto pilar de la cumbre de Luxemburgo, es la Igualdad de Oportunidades. Y esto se va a traducir, después de la Cumbre de Lisboa del año 2000, en la elaboración por parte de los Estados miembros de unos programas nacionales de Acción para el Empleo, en el que se van a elaborar 10 directrices. Y la sexta tiene que ver, concretamente, con la igualdad de género, en relación con la tasa de empleo, con el desempleo, con el nivel de remuneración en el mercado. Y en el caso de España se hace una llamada, se hace una llamada, en el año 2004, para que aumente la escolarización infantil de eh, menores de tres años, porque estábamos muy retrasados. Ahora hemos mejorado, pero todavía la panacea, pero sí lo estamos haciendo muy bien, teniendo en cuenta que a partir de los tres años la escolarización es universal. Entonces, estos son datos importantes. La directriz octava, y esto es fundamental, subrayaba que la necesidad de hacer que el trabajo resulte rentable. Y aquí nos entra de lleno en la política fiscal. Es decir, aquí entra de lleno no solamente la política fiscal con eh, las, eh, los impuestos con relación a las rentas laborales, sino también la seguridad social. Es decir, cómo está establecida la seguridad social, las cuotas y también ahora las políticas de transferencias sociales. Es decir, porque hay veces que una persona entra en el mercado de trabajo y pierde una transferencia social. Y eso es un desincentivo que pasaba, por ejemplo, en Irlanda y en otros países. Y es lo que se denomina la trampa de la pobreza la trampa de la pobreza, la trampa de la inactividad, cuando las mujeres se ven obligadas al abandono del mercado de trabajo o incluso que genera luego el desempleo, porque se abandona el mercado de trabajo, pero luego se quiere volver y es imposible. En el Programa Nacional de Acción para el Empleo, España consideró que se había hecho una reforma fiscal en ese momento, eh, que va a entrar en vigor en el año 2003 y que se había tenido en cuenta las rentas laborales de las personas. Se había disminuido con carácter general un 7% del, del conjunto y un 17% para las rentas más bajas. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de reforma fiscal y estamos hablando del IRPF, tenemos que ver muchísimo los tramos. Es decir, porque no es lo mismo rentas laborales altas que rentas laborales bajas. Y aquí es donde se produce el abandono del mercado de trabajo, las rentas laborales bajas. Si tienen una presión fiscal muy alta, esto es un peligro. Y en este momento, lo que se va a hacer en España es reducir el. Primer tramo de la tarifa, después de superado el mínimo exento, que pasa del 18 al 15, y también, lógicamente, un partido conservador lo que hace es reduce, perdón eh, del 48 al 45 el último tramo. Ahora podríamos aumentar el último tramo y mantener el más bajo y hacer estudios de ver qué recaudación tendríamos, qué es lo que se debe de hacer. Entonces, vamos a decir muy rápidamente que desde el año 78, que se establece la reforma fiscal, por ejemplo, con relación a los tramos de la tarifa, los ha ido reduciendo cada vez más, porque en cierta medida estamos caminando hacia el tipo único, se diga o no se une, la tarifa plana, que es lo que existe en muchos países como Hungría, etcétera, que son neoliberales, es un mínimo exento y luego la tarifa plana y eso perjudica totalmente desde la perspectiva de género. Y también se han reducido muchísimo los tipos marginales, por lo menos hasta el año 2009, luego ya la reforma de, del año 2014, que entra en vigor en el 2015, va a subir los tipos marginales que se habían quedado en el 43, ¿eh? antes de la, recesión, de, de la recesión del año 2008. Ahora, se han mantenido una serie de características que también tienen que ver con la oferta laboral femenina, y es la tributación conjunta, que por ejemplo se declara, cuando es obligatoria, se declara inconstitucional en el año 89 por el Tribunal Constitucional, que podría haber originado la tributación individual, como en Suecia, y que se optó por la tributación opcional, es decir, o conjunta o individual, y que tiene sus pegas, como vamos a ver, Luego, la discriminación fiscal de las familias monoparentales, que esto es algo que existe en la realidad y que se generó, no siempre, luego lo voy a decir, fue a partir del año 98, pero que del año 91 a 98 no existió, porque no se puede diferenciar unos tipos de familias y otros tipos de familias teniendo en cuenta su dedo a tributar se aplican las mismas reducciones o deducciones o gastos fiscales. Y luego también es importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, que hay un uso excesivo, desde mi punto de vista, de los gastos fiscales. ¿Eh? Y esto es como una forma de llevar a cabo la política social. Es lo que se ha utilizado por todos los gobiernos, ¿eh? tanto de socialdemócratas como conservadores, han utilizado la política fiscal como instrumento de política social con lo cual han facilitado, como si dijéramos, la vida a las personas con algo que perder, contribuyentes, mientras que las personas que no hacían la declaración de la renta se quedaban completamente al margen. Esto hay que tenerlo en cuenta y se perdía muchísima recaudación. Entonces, voy a pasar el impacto de los tipos marginales en las rentas de las mujeres. Aquí lo que tenemos es la función de densidad, tenemos eh, la muestra de contribuyentes, esto sería el año 2005, en donde tenemos el salario bruto anual en el eje de las X y en el eje de las IE lo que tenemos es la concentración, la concentración de declarantes según el nivel de salario. Y las barras azules lo que nos van a decir es dónde nos concentramos las mujeres, que estamos en unos niveles que predominamos hasta llegar a escasamente a los 12.000 euros. Esa es la realidad del mercado legal femenino, esto es el territorio fiscal común, donde no estaría ni Navarra ni el País Vasco, pero que es parecido, porque lo he hecho yo, los análisis sobre todo para Euskadi, y vemos que las mujeres estamos, no es en el techo de cristal, sino en el sticky flow, el suelo pegajoso, que estamos a unos niveles de renta bajísimos y que encima la fiscalidad tiene que tener en cuenta dónde estamos. ¿Por qué? Porque es fundamental ver dónde se produce con números exactos según el tipo marginal cero, que sería lo que se puede considerar mínimo exento, ¿qué proporción de mujeres se concentran ahí y qué proporción de varones? Entonces tenemos el 20% de las mujeres y el 10,4% de los varones. O sea, duplicamos en el año 2005 en ese tramo. Frente a, por ejemplo, ya el siguiente tramo, que era del 15, el 16 con el 10%. Seguimos siendo mayoritarias o, proporcionalmente, estamos más agrupadas ahí, pero ya el siguiente tramo, que corresponde a otras bases, otros niveles de renta, ya empiezan a aparecer los chicos. Entonces, ¿dónde sería una fiscalidad desde la perspectiva de género la que contemplara dónde nos encontramos las mujeres y no disuadiera, no disuadiera de eh, que las mujeres abandonaran el mercado de trabajo? O sea, que no tuviera una presión fiscal excesiva en unos niveles de renta muy bajos en donde estamos concentradas. En esta representación gráfica lo que se ha hecho es transponer los tramos de la tarifa a la función de densidad y se ve perfectamente cómo afecta al punto donde está, bueno, en, la, en la, el área donde se concentran las mujeres con relación a los varones, cómo les afecta a los tipos marginales. Esto no es nada complejo, no es ningún modelo econométrico y esto se puede ver en talleres a cualquier nivel, esto se puede discutir. Entonces, ¿qué ocurre con la reforma fiscal del año 2006 que entra en vigor en el año 2007 y se aplica la tarifa del 2007? Sube el primer tramo, o sea, se elimina, si recordamos lo que había antes, era 0,15 y 24. Son los tipos marginales que se transforman en 0,24. Y las mujeres ya, al pasar a 24, ya no somos mayoría. Hay una mayor concentración de chicos ya, el 51,6. Con lo cual, hay falta un tramo que ahora existe, que se tiene que mantener. Cuando se está hablando de la reforma fiscal, que no me supriman este drama, porque a las mujeres las fríe. Claro, es decir, no se trata de hacer una fiscalidad diferente para las mujeres, sino teniendo en cuenta la perspectiva de género, por ejemplo, Alesina, que es un profesor de Harvard. Siempre dice que teniendo en cuenta, yo no voy a entrar en la elasticidad de las mujeres, que es diferente de la de los varones y tal, para no desincentivar su participación o la oferta laboral femenina, pues que las mujeres deberían pagar menos tributos que los varones. No se trata de eso, se trata de establecer los tributos teniendo en cuenta dónde existe una mayor concentración de mujeres, que también hay varones, y establecer como una fiscalidad que sea menos eh, fuerte ...en unos niveles de renta que lo que puede generar... ...es el abandono del mercado de trabajo. Es una cuestión eh, de eficiencia. Sí. Paloma, eh, que se te ha acabado el tiempo. Bueno, pues ¿Te, ¿Te queda mucho o pasamos a Carlos... Y, ...y dejamos para después más propuestas? ¿Te parece? Me parece estupendo. Solamente voy a terminar aquí diciendo... ...cómo sí. es la función de densidad en este momento... ...en el año 2016... ...en donde volvemos a tener otro tramo con la reforma fiscal de 2014 y, curiosamente, en este tramo del 19, vuelven a ser una mayor concentración de mujeres con respecto a los varones. O sea que, cuando pasamos al del 24, ya no ocurre así. Y esto es algo que deben de tener en cuenta, es decir, la determinación del mínimo exento. Con relación a los rendimientos íntegros de trabajo, que es lo que tenemos en este cuadro, en esta representación gráfica, es fundamental para evitar lo que dice Mirles que eh, se, el margen extensivo, es decir, el abandono del mercado de trabajo, que es cuando se produce un sistema tributario con unos tipos de gravamen muy altos para evitar que se produzca el abandono del mercado de trabajo. Evidencia disponible sobre las reacciones de la oferta de trabajos que para ciertos grupos, en, en particular para los padres de bajos ingresos, este margen tiene muchísima importancia. Y esta es una observación importante para el diseño del sistema tributario, ya que puede significar el establecer unos tipos de gravamen óptimos, bajos o negativos para los perceptores de rentas bajas. Negativos, querría decir, sumando las transferencias. Y esto me parece muy importante. Luego tendríamos mucho más que hablar, pero bueno, la siguiente sesión. Muchas gracias. <risa> muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos, te cedo la palabra para que nos hables. Eh, a lo largo de estas dos jornadas eh, han salido muchos... Muchos temas y todo pone en cuestión que creo que es importante eh, poner las bases, sentar las bases de una reforma fiscal ya más en profundidad, ¿no? que, eh, acompañándolo de medidas que solucionen las deficiencias del sistema actual. Eh, a ver qué nos dices a, a esta propuesta. Buenos días. En primer lugar, agradecer a EAPN la organización de la jornada, en primer lugar. No puede ser más oportuna. Y, desde luego, la invitación para poder exponer en nombre de mi organización pues, dale, dale. las propuestas ¿no? que estamos planteando y que, en este momento, creemos que son esenciales. ¿no? Eh, veo que en la jornada, en las distintas mesas, se habla de retos de futuro. Yo, en este caso, y hablando de la necesidad de, de reformar nuestro sistema tributario, no hablaría de retos de futuro, sino de retos del presente o del futuro, desde luego, a muy corto plazo. O sea, necesitamos esa reforma, pero como el comer, está clarísimo. Si esta necesidad ya era antes de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya estaba patente, ya era patente que el artículo 31, uno de nuestra Constitución, estaba pidiendo a gritos el que se cumplieran sus preceptos y que se modificara el sistema tributario, que, como muy bien decía Paloma, antes en el año, a finales de los años 70 bueno se abordó esa reforma tributaria que fue una reforma desde luego que vino a poner en la democracia la recién democracia pues digamos esos cimientos necesarios para, para levantar el estado de bienestar el problema es que desde ese año desde el año 77 78 hasta este momento lo que se ha venido haciendo es un parcheo del sistema de manera que ha quedado pues muy, muy desdibujadas las características que, que el sistema tenía en su momento y desde luego apartado en parte, en buena medida, de esos principios que reconoce el artículo 31.1 de la Constitución de generalidad, igualdad y progresividad. Los que ya me conocéis, pues pensaréis que soy un poco pesado porque hablo con frecuencia de la opinión de los ciudadanos y de los informes, de los estudios del CIS. Sobre, sobre política fiscal y opinión pública, pero yo creo que en este momento eh, también es más está más, más, más aconsejado que nunca hacerlo. Estamos viviendo un momento con cierta polarización eh, política, estamos viendo cómo entre los partidos políticos pues, no se da o se da, se da difícilmente esa cohesión que todos estamos demandando en este momento, a pesar de, de la aprobación ayer de, de ese de ese ingreso mínimo vital fue, pues, desde luego, secundado por prácticamente todos los partidos con la excepción de, de Vox y que supone pues, un signo de, de optimismo. ¿no? Y esperemos que, en lo que se refiere a la necesidad de modificar la roma, reforma, las normas fiscales y el sistema tributario, pues se pueda llegar a, a obtener ese gran consenso también. ¿no? Como decía, bueno, antes de nada, obviamente ya veis que no tengo una presentación, Aprovecho parte de la presentación de Paloma, que ya tenía ahí varias, varias diapositivas hablando de la presión fiscal, que es sobre lo que vamos a hablar también, la diferencia de nivel de presión fiscal con Europa, eh, bueno, algunas, algunas aportaciones sobre el impuesto sobre la renta a las que se ha referido, pero me vais a perdonar que no, que no he preparado presentación. ¿no? Entonces, volviendo a esa opinión de los ciudadanos, que por cierto, estos estudios se van publicando periódicamente por el CIS, me voy a referir al último de septiembre del pasado año, pero digamos que esa tendencia de la que voy a hablar se da año tras año en los diferentes estudios y aleja un poco, eh, bueno, esa supuesta polarización de los ciudadanos, al menos en este aspecto de, de, esa, de esas diferencias entre, entre los partidos políticos al, en, el momento, al, o a la, bueno, en el momento de abordar estos temas fiscales, ¿no? Eh, los porcentajes, como digo, se van repitiendo año, año tras año. Es significativo este año ver lo que pensaban los ciudadanos en septiembre, antes de la pandemia, antes de esta crisis sanitaria, sobre los pocos recursos que para la mayoría se estaban dedicando a sanidad, y se estaban dedicando a investigación. Más del 60% de los ciudadanos ya opinaba que desde luego esto era, bueno, era así, que se dedicaban po muy pocos recursos a la sanidad y a la investigación. Más del 60% en el caso de la sanidad, más del 62% en el caso de la investigación. Y esto, además, es una, un dato que, si observamos la opinión de los ciudadanos en función de su intención de voto, pues se da con, con algunas diferencias entre partidos, pero se da mayoritariamente también entre todos. Es ¿no? de prever que, que, a la vista de la, de la pandemia y de las circunstancias en las que nos encontramos, pues estos porcentajes seguramente, si ahora se hiciera el estudio, serían seguramente mucho mayores todavía, ¿no? A la vista de las debilidades que seguramente los ciudadanos han, han comprobado respecto de la, de la sanidad pública, ¿no? En este sentido, bueno, referirme también a otros porcentajes que son importantes, como que el 83% de los ciudadanos opina que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, más del 90% opina que el sistema... Eh, hay demasiado en el sistema, hay demasiado fraude, demasiada economía sumergida y un más del 65% de los ciudadanos opinan también que la administración, las administraciones no hacen lo suficiente, hacen poco o muy pocos esfuerzos por combatir ese fraude fiscal. Luego hay dos, dos porcentajes importantes, uno es el que se refiere a la, a la disposición de los ciudadanos a entender que el sistema se debía apoyar sobre todo sobre impuestos directos o indirectos, donde un 62%, el 62,1% de los ciudadanos piensan que básicamente debe sujetarse sobre impuestos directos, tipo impuestos sobre la renta, tipo impuestos de sociedades, impuestos sobre todo el de la renta, donde se toman en cuenta las circunstancias del contribuyente, y no eh, por impuestos indirectos tipo IVA. Un 16%, o sea, estamos hablando de casi un 25% o una cuarta parte, si lo comparamos con los que piensan esto, son los que opinan lo contrario, que debe basarse sobre todo en impuestos indirectos, impuestos al consumo, la, eh, la fiscalidad. Por otro lado, y esto es importante también, casi el 80% de los ciudadanos estarían dispuestos a pagar más impuestos o, o por lo menos estarían en esa tendencia hacia mejorar los servicios públicos aunque hubiera que pagar más impuestos. Y solamente el 17% de los ciudadanos estima que sería conveniente bajadas de impuestos, aun cuando esto supusiera una, una caída, una menor prestación de los servicios públicos. ¿no? Como digo, estos son porcentajes que se dan de forma transversal. Si analizamos ese desglose por intención de voto, la vemos en todos los partidos. En algunos partidos incluso sorprendería ver cuál es ese porcentaje. Partidos, me estoy refiriendo a los votantes de Vox, que están en niveles muy altos en cuanto a estas apreciaciones sobre las que me estoy refiriendo, a pesar de que luego vemos que el partido y otros partidos pues, hablan continuamente de bajadas de impuestos como, bueno, como arma para mejorar la, la economía. ¿no? Eh, todo esto, desde luego, cobra mayor sentido en este momento, en el cual el Estado, las administraciones están abordando pues, unos gastos muy importantes para no dejar fuera a nadie, ¿no? para proteger a a estas personas, a, a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, a pequeñas empresas que se han visto afectadas en, en gran medida por esta, por esta pandemia. ¿no? Y desde luego ese inmenso gasto al margen de las facilidades que, que parece que en Europa se pueden conseguir, con préstamos sin intereses o con, incluso con, con, con cantidades a, a fondo perdido, Está claro que van a suponer un incremento de la deuda pública importante y, por tanto, como digo, bueno, pues más que nunca es necesario que, que, que es, el sistema tributario pues pueda recabar los recursos suficientes de quienes, sobre todo, no están contribuyendo de acuerdo con su capacidad económica. Aquí tenemos que distinguir entre quienes, bueno, por, la, por, la, por tal y como está configurado el, el sistema tributario, y ahora lo vemos con esa caída de la progresividad que ha tenido eh, en su conjunto en los últimos años, pues hay personas que se valen de, de, de, bueno, de esas mayores facilidades para tributar menos y por tanto es el momento de, bueno, que, de que paguen de acuerdo con su capacidad económica. Hablamos de personas y hablamos de empresas, pero también es importante, muy importante... El, bueno el demostrar voluntad política por parte del gobierno, del legislador, para afrontar la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Luego eh, veremos cómo en España pues, tiene unos, alcanza unos niveles pues, que están por encima de la media de los países de nuestro entorno. ¿no? Estas opiniones de los ciudadanos, pues deducimos claramente cuáles son los tres problemas a los que enfrentarnos. ¿no? Por un lado, la necesidad de dar suficiencia al sistema, de recaudar lo suficiente para... Para mantener y reforzar nuestro estado de bienestar, desde luego los ciudadanos, como decía antes, en relación con la sanidad, pero también con la educación, con las prestaciones sociales en general, pues seguramente en este momento ve más necesario que nunca ese reforzamiento. ¿no? Y para ello necesitamos pues, recaudar lo suficiente. En este sentido, y esa diferencia de presión fiscal que Paloma antes ya hacía referencia a ella, ¿no? en relación con la Unión Europea, nos pone una situación en la que estamos perdiendo alrededor de 60.000 millones de euros de recaudación por esa diferencia, por ese diferencial de entre 5 y 6 puntos, según que nos comparemos con la Unión a 27 o con la Unión a 19, con los países de la zona euro, estamos hablando de esos cerca de 60.000 millones. A pesar de que muchas veces se habla de que son los impuestos indirectos los que, los que nos separan, digamos, la recaudación de los impuestos indirectos de Europa, esto no es exactamente así. De hecho, el mayor nivel de diferencia con respecto a la media de la Unión Europea se da en los impuestos sobre la renta personal. Esto supone cerca de 22.000 millones en términos de diferencia de porcentaje de presión fiscal, de porcentaje de PIB. Eh, si hablamos del IVA, que es de lo que se suele hablar por distintos siempre desde distintos sectores como como el impuesto necesario de, de, de aumentar para, para equiparnos a Europa, ahí la diferencia o el diferencial no llega a los 7.000 millones. Y luego en el impuesto de sociedades estamos hablando de 3.000 millones. Muchas veces se menosvalora esta, esta diferencia. Se dice que estamos casi en la media, bueno, pues estamos 3.000 millones por debajo, que es precisamente el coste de, de la, de la, del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, si limáramos esa diferencia, por lo menos, pues estaríamos bueno, pues contando con unos recursos que vendrían muy bien en este momento. ¿no? Eh, además de esta, de esta diferencia de presión fiscal, hay otro dato importante en cuanto al déficit recaudatorio, que es el del impuesto de sociedades. Eh, desde el año 2007, desde antes de la, del inicio de la crisis, bueno, con esa caída estrepitosa a la que también antes Paloma se refería a partir de 2008 en la recaudación, vemos que todos los impuestos en la siguiente década se han ido recuperando, han ido superando esos niveles de 2007, salvo el impuesto de sociedades que está pues, pues cerca del 50% en recaudación si lo comparamos con el año 2007. Es el gran agujero que tenemos después del, de la economía sumergida y el fraude y, por tanto, es donde seguramente habría que tomar pues, medidas de, de impacto y a corto plazo, ¿no? Pasando al otro de los, de los graves problemas del sistema, que es el de la falta de equidad, pues habría que relacionarlo básicamente con esa caída de la progresividad del sistema ¿no? que se ha producido en los últimos años. En estos momentos, el impuesto sobre la renta es prácticamente el único impuesto que da progresi <coughs> progresividad al sistema, dada la, la caída de la recaudación el impuesto de, de patrimonio, en el impuesto de sucesiones, que son impuestos directos, pero que se han puesto en tela de juicio por parte de, bueno, de determinados sectores y esto ha llevado a que, como son impuestos cedidos, algunas comunidades autónomas pues estén compitiendo fiscalmente a la baja en relación con estos dos grandes impuestos. ¿no? esto bueno Esta pérdida de progresividad eh, seguramente está relacionada con esa mala fama que ha tenido durante años. La progresividad desde los sectores económicos o de opinión eh, económica que se han impuesto en estos años y que nos decían que, bueno, la progresividad lastraba de alguna manera el crecimiento económico. Es a partir de 2017 cuando el Fondo Monetario Internacional plantea una revisión de esta, de esta cuestión y, de hecho, nos dice en su informe monitor, monitor fiscal de, de octubre de 2017, viene a decir que ese, esa creencia de que, la, de, que la, de que la progresividad era mala para el crecimiento económico pues no, no hay evidencia ninguna de ella eh, empírica y, por tanto, pues hay que acabar con ella. ¿no? De hecho, a partir de ahí, el FMI, hablando y considerando también a, la, a las desigualdades como un fenómeno y con, con, con impacto económico, no solo político y social, pues eh, plantea la posibilidad de que los estados donde los, los tipos marginales de los mayores, de los tramos de mayores ingresos, pues no sean muy altos se puedan aumentar. ¿no? En este sentido, en España, si comparamos nuestros tipos marginales máximos con el resto de los países europeos, pues a pesar de que se suele decir que estamos en la mitad más o menos, y es cierto, estaríamos en el puesto 15 de los, de los 28, lo que también es cierto que eh, estamos por detrás de todos los países más desarrollados y solo por delante de los países menos desarrollados de Europa. Por lo tanto, hay margen para, para subir esos... Tipos a, los, a, los, a los tramos superiores del impuesto sobre la renta, y en este sentido, bueno, hay ya unas propuestas, una propuesta del gobierno que quedó paralizada como consecuencia de, la no, de, la, bueno, de que no salió adelante la ley de presupuestos, pero en principio está en el programa que, que, bueno, que se verá en las próximas semanas o los próximos meses. ¿no? A esto tenemos que, que sumar también las posibilidades de ilusión que se dan para los mayores contribuyentes. Eh, hay que recordar que el, en su día el presidente Aznar ya dijo que el impuesto sobre la renta era un impuesto que no pagaban los ricos, ¿no? Esto se utilizaba como argumento para no subir esos o para no incrementar esos tipos marginales, ¿no? A nosotros no nos gusta hablar de ricos de clase media, lo que nos gusta hablar es de porcentajes, ¿no? Y ahí es donde vemos los porcentajes de contribuyentes que están en unos o en otros tramos, es donde vemos, bueno, a quiénes van a afectar las subidas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del impuesto de patrimonio, muchas veces se dice que afecta a la clase media y en este momento, tal y como está configurado el impuesto, pues lo están declarando el 1% del total de declarantes del impuesto sobre la renta. Bueno, es difícil pensar que ese 1% pues pueda constituir la clase media. ¿no? Estos días atrás había algunas propuestas de algún partido sobre la modificación de ese impuesto y el establecimiento del impuesto a las grandes fortunas, y este impuesto, en los parámetros que se, que se estaba planteando esas propuestas, pues afectaría todavía a menos gente, a la mitad, a un 0,5% de los, de los declarantes del impuesto sobre la renta. Por tanto, no parece que esto sea clase media, ¿no? Como, como se decía. Eh, bueno, esta, esta afirmación que hacía el presidente andar en su momento, pues también la ha hecho el presidente Sánchez hace un par de años o hace un año, cuando decía lo mismo, que el impuesto sobre la renta no lo pagan los ricos. El problema es que esto hace años que, lo, que, que se viene diciendo y no se han puesto medidas para, para frenar esos mecanismos de ilusión, ¿no? Que efectivamente existen y que hacen que a través de determinados mecanismos, a través de sociedades, sobre todo de SICAF y, y de otras figuras, pues se pueda estar eludiendo el pago del impuesto sobre la renta, el pago del impuesto de patrimonio y demás, ¿no? Es importante, pues, poner los cimientos para cambiar estas normas que posibilitan esta, esta ilusión, ¿no? Y por último, que ya veo a María que me está mirando con, con, con cara de que me estoy agotando el tiempo, pues una referencia al fraude, a la economía sumergida, que es otro de los graves problemas. De hecho, para nosotros es el principal agujero y, y, el, y la principal, bueno, causa de ese diferencial con la media de la Unión Europea en presión fiscal y en recaudación, ¿no? Nosotros ya hace unos años, en 2014, que publicamos nuestro informe sobre economía sumergida, lo hicimos en colaboración con la Universidad Villete de Tarragona, y allá hablábamos de, un 24, de una cantidad equivalente al 24,6% del PIB que cifraría, cifrábamos la economía sumergida. Informes anteriores y posteriores también todos sitúan la, ese nivel de economía sumergida en España entre el 20 y el 25% del PIB, una cantidad lo suficientemente elevada como para preocuparnos por ello y para preocuparnos por ese diferencial que tenemos con la media, no tanto de la Unión Europea que también, sino de los países más desarrollados de nuestro entorno. ¿no? De hecho, eh, hace un par de años publicaba el Fondo Monetario Internacional unas estimaciones sobre economía sumergida bueno con la vista puesta en los diez últimos años. y Lo que nos venía a decir en relación con el año 2015 que era la última proyección, es que España estaba en 2201 de de economía sumergida, frente a un 7 y pico de Alemania, o sea, triplicando ese porcentaje, frente a un 12% de Francia, o sea, casi duplicándolo. Por tanto, ahí es donde pensamos que tenemos pues mucho, mucho campo para trabajar en él y, desde luego, reducir ese diferencial. Eh, las personas que no están contribuyendo, las empresas que no contribuyen, de acuerdo con lo que establece la norma tributaria, digamos que están haciendo el que el resto tengamos que pagar pues, por lo que no están contribuyendo. ¿no? Bueno, de acuerdo con esas estimaciones y con un cálculo pues, de trazo grueso, eso sí, respecto de lo que puede suponer el fraude fiscal en relación con esos niveles de economía sumergida, lo que podemos ver es que cada ciudadano, cada español, estaría pagando 2.000 euros por lo que, de más, por lo que bueno no se está pagando por parte de... Y quienes están defraudando. Por tanto, luchar contra el fraude supone un paso adelante, desde luego, en dotar también de progresividad al sistema. No hay nada más regresivo que el incumplimiento tributario y, por tanto, ahí es donde debería hacerse un mayor esfuerzo, además de, bueno, de esa reforma, desde luego, para dotar de mayor progresividad al sistema. Y también, por último, pues hacer una referencia a esos impuestos que antes citaba de patrimonio y de sucesiones, son impuestos cedidos, y son impuestos que están sufriendo pues, esa competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas. Hay que recordar que los expertos nombrados para el estudio del cambio de modelo de financiación autonómica, que por cierto fueron nombrados por cada una de las comunidades autónomas y también por el Ministerio de Hacienda, por unanimidad plantean este problema de la competencia fiscal y por unanimidad establecen en su informe que el impuesto de sucesiones, que ha sido puesto en tela de juicio durante los últimos tiempos, por determinados sectores, es un impuesto necesario que hay que mantenerlo, que es redistributivo y que, desde luego, hay que establecer o habría que establecer en, esa, en ese cambio de modelo de financiación, en lo que se refiere a estos impuestos, pues unos mínimos, hablan del impuesto de sucesiones y dicen que habría que establecer unos mínimos para evitar que, precisamente, esa competencia la baja y que determinadas comunidades autónomas, y en este caso, pues hay que citar a la de Madrid, sin duda, pues acaben con, bueno, con la recaudación del impuesto y con lo que de progresivo tiene, tiene el mismo. Bueno, yo bueno, creo que con Pues esto... muchas gracias, Carlos. ¿eh? Eh, bien de tiempo, vamos. Ahora os voy a plantear una pregunta a cada uno y después, bueno, pues eh, si queréis el, las personas que estáis en el público a plantear alguna, lo podéis hacer por el chat. Una pregunta para Paloma es... Eh, los, eh, ¿Cómo implantar la perspectiva de, de género en la reforma fiscal? Lo, eh, los, los dos impuestos que recogen esa desigualdad que sufren las mujeres es en el IVA en determinados productos y, y el impuesto de la renta eh, y, y las, las futuras prestaciones eh, por estar en unas escalas y tener un techo de cristal importante en el empleo, eh, que después nos, nos eh, ocasiona graves problemas en prestaciones futuras. Entonces, eh, ¿cómo tendríamos que modificar ese sistema, el, el sistema para, para paliar esa desigualdad? Y, y a Carlos le quiero plantear una pregunta que es... Eh, en esta crisis del post-COVID eh, bueno, pues, eh, se está hablando de unos niveles de, de, de, de deuda mmm, inmensos ¿no? y eso va a suponer una, una caída en la recaudación impositiva por el impuesto de sociedades eh, pues quizás incluso superior a la que hubo en la anterior crisis. Eh, ¿Eres partidario de establecer eh, un impuesto específico y transitorio eh, en este tiempo hasta que se pague todo, todo, todo, todo los, lo que ha sucedido con, con el post-COVID para equilibrar la, la economía? Eso es. Creo. Abre, enciende, abre el micro, Paloma. Abajo a la izquierda. Paloma, en, en la pantalla, abajo a la izquierda, ahora, ahora, tienes sí, ahora. Está, perdón, sí, vamos a ver. Entonces yo quería volver a proyectar mi PowerPoint, a ver si soy capaz. Vamos a ver, porque había aspectos importantes que estaban por ahí. ¿Compartir puedo? Yo no sé si, si soy capaz. Así. Ah, vamos a ver. Eh, por ejemplo, se me pregunta, ¿cómo podría...? No puedo... A ver, quería yo modificar. Así. Un aspecto muy importante que no he podido hablar y que tiene que ver con las preguntas que se me han formulado es los beneficios fiscales. ¿De dónde sacamos el dinero y cómo modificaríamos, por ejemplo, ahora ante la reforma fiscal? Pues yo diría analizando los beneficios fiscales de todos los tributos. De todos los tributos. Por ejemplo, en el IRPF, en el año 2015, este año no he hecho el cómputo, no me ha dado tiempo para los presupuestos del 2018 que se prorrogaron y se volvieron a prorrogar. Era el 37,8% de la recaudación. O sea, yo más que subir los tipos, analizaría los beneficios fiscales. Por ejemplo, en el tema de la declaración conjunta, si yo digo cuantifica, o sea, del IRPF que me decía cómo podemos diseñar un tributo en el que no discrimine cómo se puede hacer. Por ejemplo, el AIREF está estudiando ahora todas las deducciones fiscales, por ejemplo, y reducciones. Reducción por rendimiento de trabajo, reducción por arrendamiento de vivienda, reducción por tributación conjunta. Entonces, eso lo está haciendo el AIREF. Es decir, ¿por qué? Porque es una cuantía importantísima. ¿Y qué es lo que ocurre con el IRPF, con estas deducciones? Que cuando se aplican, lo tengo yo aquí hecha la liquidación del tributo, las mujeres pagamos una mayor la tributaria. Porque por declaración conjunta, por ejemplo, reducciones de trabajo, esa es la única reducción en el IRPF, que se puede considerar una bonificación, un gasto fiscal, en los que las mujeres, con el índice que yo he elaborado, con lo que se aplican los chicos de media y, las, y lo que se aplican las chicas, beneficia a las mujeres, es un 118, sale por encima de 100. Claro, es decir, ¿cómo se ve el impacto de género? Pues analizando el tributo. Y no solamente es el IVA y el IRPF, sino que los otros tributos también haciendo un análisis exhaustivo. ¿eh? El IBI, pues según el tipo de familia, según etcétera, se pueden establecer deducciones fiscales, esto a nivel local, o sea que todo el sistema fiscal no es neutral. Si se liquida el tributo, por ejemplo, cuando se empieza a ver de los ingresos íntegros a los rendimientos de trabajo, vemos que está muy bien planeado. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional la reducción a la renta de las personas. Como las mujeres tenemos mucha menos renta, nos beneficia. El legislador, cuando lo estableció, no estuvo pensando en esta realidad, pero es esta la realidad de la, laboral de las mujeres. Entonces, es muy importante hacer estudios en profundidad. La declaración conjunta supone más de mil millones, mil millones de euros de pérdida de recaudación en el IRPF y está penalizando, se la están aplicando fundamentalmente los chicos, porque aquí tenemos la reducción de la base imponible, tenemos por una parte la reducción, por eh, aportación a planes de pensiones. Mucho más los chicos y en la cuantía muy superior, de 6.000 euros de media frente a las mujeres de 3.000. Luego tenemos la tributación conjunta, 828.000 mujeres se la aplican, que se supone que son primeras perceptoras. La agencia tributaria debería dar información sobre cuántas primeras perceptoras hay en la unidad familiar, que se ha modificado mucho el, el tema en los últimos años, que en otros países sí que vienen, y, por ejemplo, los, el, el número de contribuyentes varones, estaríamos hablando de casi 3 millones, dos millones, 993 mil, 202. Claro, entonces, es decir, ¿y qué es lo, la penalización que produce? Pues, por una parte, a las familias monoparentales, que no se pueden aplicar la misma reducción establecida para unos y para otros, la misma deducción, y luego, sobre todo, que es muy importante, Aquí tenemos el coste de la reducción de tributación conjunta en los presupuestos generales del año 2018, más de mil millones. Ha disminuido la proporción con relación a 2015. ¿Por qué? Porque cada vez es menor el número de familias que lo eligen. ¿Por qué? Porque las mujeres nos estamos incorporando cada vez más. y Tenemos más rentas, aunque estamos en una situación muy mal, pero hay una proporción que también están teniendo rentas medias. ¿Por qué? Porque la educación de las mujeres en los últimos años no tiene nada que ver con la educación de las mujeres en la transición hay una mayor proporción de mujeres con, por ejemplo, títulos universitarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la declaración conjunta? Pues que se produce una penalización fiscal del segundo perceptor. Y eso se, lo hemos hecho, Ignacio Ferrar y yo, un índice de penalización fiscal, creo que lo tiene el Instituto de Estudios Fiscales, en donde se considera la diferencia de la renta pagada por el segundo perceptor, que no pagaría renta hasta unos niveles determinados de salario, y que empieza a pagar desde el primer momento porque se acumula con la del primer perceptor. Y, por lo tanto, hay un pago de la deuda, o sea, como si dijéramos un desplazamiento de la deuda tributaria, del que tiene más ingresos, le pasa parte de su deuda tributaria a el segundo, que suele ser la segunda, perceptora de ingresos. ¿Y esto qué pasa? Que a la hora de permanecer en el mercado de trabajo pues empiezan a hacer cómputos y decir, bueno, yo me quedo la renta disponible, la renta disponible, que esto es un indicador fiscal que hemos hecho, sería lo que pagaría el área, que sería un área S2, lo que pagaría esa persona la segunda perceptora vamos a suponer y el exceso de tributación que sería el área gris ese sue y entonces esto se ha hecho un indicador que bueno se puede leer en la, en la bibliografía que he dado en el libro que se ha publicado con el Instituto de la Mujer y entonces hasta el año 2006 que es hasta que yo llegué en ese momento a la investigación no lo prolongué en el tiempo se ve si se considera ese en dos máximos y mínimos o sea el mínimo sería cero cuando la declaración es individual y no hay ninguna penalización fiscal como el modelo nórdico. O cuando hay la máxima penalización, que sería en el caso de que pagara muchísimo, hasta uno, pues tenemos que según la normativa de cada año, el índice de penalización fluctúa. En el 79 era máximo cuando había una acumulación de rentas. No existía la posibilidad de separar, que llegó el Tribunal Constitucional en el año 89 y dijo esto no puede ser, porque desincentiva totalmente la incorporación de la segunda persona. Entonces ¿de dónde sacamos dinero? Pues por lo menos limitarlo, es decir, estas declaraciones conjuntas pues hasta familias con unos niveles de ingresos o familias que tengan cargas familiares o algo porque no tiene sentido, no tiene sentido que haya una penalización para el segundo perceptor de ingresos que suelen ser las mujeres a través de la declaración conjunta y que tiene un coste, un coste, es decir, apoyo a la familia, pero ¿qué? Familia de contribuyentes y un coste superior a mil millones de euros. En el territorio fiscal común habría que sumar lo del de País Vasco, que lo tienen también contabilizado, y lo de Navarra. Entonces ahí podríamos sacar... No no, soy, no me recuerdo en este momento en Euskadi. Puede que sea 300 millones, pero no lo sé. Bueno, pues ahí tenemos dinero y entonces esto es muy importante. Es decir, yo creo que los gastos fiscales, más que subir además estos se quejan con relación a Europa. Es decir, tenemos unos tipos que, bueno, pueden ser similares en cuanto al tipo marginal máximo, pero de hecho todas estas bonificaciones, reducciones en el caso del IRPF igual pasa en sociedades, igual pasa en el IVA, que eso también tiene que empezar a analizarse desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de la equidad social. Es decir, porque esto es contraproducente para la incorporación de las segundas perceptoras de la unidad familiar o la permanencia en el mercado de trabajo. O sea, las mujeres hemos permanecido en el mercado de trabajo a pesar de la penalización fiscal, la lectura que podemos decir. Si tenemos una tasa de actividad inferior a otros países, es porque esos países no tienen esa penalización fiscal que tenemos en algunos, como en el caso de España, también en el caso de Francia y también en el caso de Alemania. Entonces es mucho. Yo, había una pregunta que me ha aparecido en pantalla, cuando me he acercado a leerla, se ha borrado, entonces no la, la tienen que formular otra vez. ¿eh? Y yo te, no sé si te he contestado, María, la tuya. Sí, sí, me has contestado. Ahora pasamos que Carlos eh, eh, responda a la pregunta que le he hecho y después ya os voy leyendo las preguntas que hay, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, sí, en primer lugar, es decir que coincido plenamente con Paloma, no, no he hablado de ello en mi, en mi exposición inicial, pero desde luego los beneficios fiscales, eh, está claro que hay que, que hay que plantearse bueno, qué beneficios hay, qué finalidad tienen, el propio Tribunal de Cuentas, en un informe sobre, sobre la aplicación de beneficios fiscales por la agencia tributaria, pues ya nos decía que, que no están, no están bueno, no tienen una regulación, ni siquiera se, se hace un seguimiento de los beneficios para ver si están cumpliendo con la finalidad para que estaban previstos. Bueno, Paloma ha hablado de algunos de ellos, del impuesto sobre la renta, se puede hablar también de la reducción por aportación a planes de pensiones, que no deja de ser una, un mecanismo, eh, regresivo, por cuanto es algo que reduce la base imponible y, por tanto, a mayor tipo marginal a, a pagar o a mayores rentas, por mayor beneficio hay. ¿no? Esto, si se quiere mantener, de alguna manera, una, una, eh, bueno, un incentivo a esta, a esta cuestión, que esto también es discutible a la vista del problema que tenemos con las pensiones públicas, en todo caso, tendría que trasladarse a una deducción en la cuota, de manera que fuera pues eh, esa no fuera regresivo, sino que ese mismo efecto, lo no tuviera cualquier persona en función de una desaportación al plan de pensiones, ¿no? Pero se puede hablar de muchos otros temas y desde luego en el impuesto de sociedades, sin ninguna duda, en el impuesto de sociedades hay una cuestión fundamental que es la, bueno, la exención que hay para evitar la doble imposición, que son muchos miles de millones que se restan de las bases imponibles y que vemos que en las grandes compañías, que son las que mayor fruto sacan de esto, pues eh, se ha podido ver cómo no se está pagando por, por, por sus beneficios fuera de España en la medida en que se plantea, ¿no? Bueno, esto es algo sobre lo que podemos volver, pero entrando ya en la pregunta que, que me hacía María, bueno, en primer lugar es, es muy complicado todavía en este momento hacer una estimación sobre cuál va a ser la pérdida de recaudación, como es muy difícil saber en este momento todavía cuáles son los perjuicios, o tener una foto ya fija de cuáles son los perjuicios económicos que está causando la pandemia, ¿no? todavía está en marcha, todavía hay mucha gente en esa, en esa situación con los ERTES que no sabemos cómo va a quedar y claro, obviamente el, el incremento del nivel de desempleo pues es un elemento importante en, en el momento de, bueno, de hacer ese cálculo, esa estimación. Por tanto, es difícil, ¿no? Pero desde luego, bueno, nosotros no gesta, sino la, las, la, las plataformas por la justicia fiscal en las que nosotros estamos y muchas otras organizaciones, también EAPN, pues han planteado a la Comisión de Reconstrucción una serie de, de medidas, entre las que bueno, está en esa esa posibilidad de aplicar una tasa COVID en este momento que fuera transitoria y que pudiera pues, aportar una cantidad importante, desde luego, de quienes no, no han sufrido consecuencias de esta, de esta pandemia. ¿no? Pero yo al margen de esto, que por supuesto que es positivo y que es algo que habrá que analizar. Pues eh, Yo creo que, que en este momento lo que tenemos que hacer es reforzar precisamente ese sistema fiscal dándole la, la, la, bueno, esa progresividad necesaria y, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, pues, hacer que las grandes compañías que no están tributando y que seguramente la mayoría de ellas no solo no se han visto perjudicadas por, por esta situación, sino que algunas de ellas digitales lo que han tenido es un beneficio mayor como consecuencia de la crisis, pues tienen que tributar de acuerdo con su capacidad económica. Y en este sentido, bueno, las grandes, los grandes eh, corporaciones siguen tributando en tipos efectivos muy por debajo, pero por debajo de la mitad de lo que tributan las pymes. Eh, el último dato que nos daba la Agencia Tributaria del Impuesto de, de Sociedades es que las corporaciones, eh, los grupos consolidados en España, están tributando a tipos efectivos eh, cercanos al 6% del beneficio contable mientras que el resto de, de empresas que no están en grupo lo están haciendo al 15%. Durante tiempo se ha dicho que esto era debido a que, bueno, comparar con el beneficio contable nos debería llevar a ver lo que están pagando fuera las empresas. El problema es que no pagan eh, de acuerdo con esos beneficios ni fuera ni dentro. Y la estadística que publicó recientemente la agencia tributaria ha puesto luz sobre el tema, no ha publicado esa estadística en base a la información que tienen que trasladar las, las, las holding, eh, bueno, con, con, con cifra de negocios superior a 750 millones de euros, las grandes corporaciones, y en base a esa documentación lo que podemos ver es que los holding españoles, bueno, pues fuera siguen tributando a tipos muy bajos, ¿no? utilizando esa, esa planificación fiscal agresiva, derivando en muchos casos beneficios hacia paraísos fiscales, y por tanto ahí es donde bueno pues, se está hablando de cifras y nosotros, si, si se planteara ese tipo mínimo del 15% para equiparar los tipos de estas grandes corporaciones a las de las pymes, pues podríamos eh, recaudar 10.000 millones. Son tres veces más de lo que se puede recaudar si ese 15%, como en principio está previsto, pone sobre la base imponible. Ese 15% mínimo es sobre la base imponible y no sobre, sobre la base. El beneficio contable, precisamente en gran medida eh, favorecida a esa base imponible por esa exención de, de los dividendos percibidos del exterior, como decía antes, que lo que debería sustituirse por una, por una deducción, por la doble imposición, de manera que se pudiera deducir los tributos pagados fuera, incluso dentro, cuando hablamos de la doble imposición interna. Muchas gracias, Carlos. Pasamos a, a las preguntas. Tenemos cuatro preguntas. La primera, la fórmula, Graciela Malgesini, para Paloma, y dice, ¿qué se debe hacer a nivel político para lograr que se aplique este enfoque de género a la fiscalidad? ¿Cómo puede contribuir EAPN España a, este, a, a esto, a este trabajo? Paloma. Eh... ¿Puedo hablar, no? Sí, no me han quitado el micrófono. Vamos, yo creo que es importantísimo para, para poder hacer un análisis desde la perspectiva de género e incorporarla. En primer lugar, yo haría alusión a la necesidad de tener estadísticas. Yo he aludido en el caso de las declaraciones conjuntas que ignoramos, en este caso, cuál es la aportación de las mujeres y cuál es la aportación de los varones. Solamente en los casos en los que declaran mujeres se sobreentiende que son las primeras eh, son las primeras que, o sea, son las que tienen más renta dentro de la unidad familiar. Pues esto habría que para saber la renta que realmente aportan las mujeres, tuve que, tuvimos que hacer un modelo suponiendo en los casos en los que interesaba, no interesaba hacer la declaración conjunta, interesaba hacer la declaración individual pues cuando dos personas ganan lo mismo. Pues entonces esto necesita, incluso para saber cuánto contribuimos las mujeres, necesitamos tener datos. Por ejemplo, en el caso de declaración conjunta, en todos los temas, lo que necesitamos es... En la, ley igualdad, que exigía, en la ley de igualdad que todas las estadísticas estuvieran desagregadas. Esto es una necesidad fundamental, porque sin estadísticas no se pueden hacer estudios. Yo muchas veces quiero hacer estudios y veo que no tengo los datos y que no puedo. En Irlanda los tienen. Ahora estoy yo con el Instituto de Estudios Fiscales y en Irlanda estos datos desagregados y pueden decir la evolución y en Estados Unidos en evolución en el número de familias en las que las mujeres son primeras perceptoras, ha evolucionado desde los años 80 a la actualidad de una forma increíble. Me parece que era del 34%, estoy dando la cifra, en los Estados Unidos. Bueno, pues esto es un dato muy importante y así en todo. Es decir, es que necesitamos los datos y siempre, desde que el IRPF, que es el, el que yo me he dedicado, ha podido desagregar los datos, porque decía que era imposible, que el nombre, que era una complejidad, etc. Desde el año 2000, en que hicimos Ignacio Ferrari y yo un estudio para Europa, en el que teníamos datos en algunos países, pero en España nada prácticamente, pues se ha ido avanzando, pero todavía necesitamos avanzar mucho más. Y luego esos estudios son los que van a permitir pues, ver la penalización fiscal, etcétera, que se está publicado en un libro eh, a nivel europeo, pues para analizarlo, es decir, porque si no se analiza, si no se ve, pues es imposible. Es decir, yo creo que en este, en este camino tenemos que ir unida a la academia, a la ciencia, la investigación, con eh, las personas que tienen responsabilidades políticas para ir viendo los avances que se van produciendo, porque si no es imposible. Y además son perspectivas enriquecedoras, porque además estamos hablando no de justicia social, sino estamos hablando de eficiencia económica, como es en el caso de la penalización fiscal o de los tramos muy altos en niveles muy bajos de renta. Y esto incluye el informe Mirles y se incluye en muchos otros informes en Estados Unidos. Eh, gracias, Paloma. Pasa a la siguiente pregunta para Carlos Cruzado. En la fórmula Jaume García Vicente, eh, ¿no crees que sería conveniente que se crease una nueva tabla de porcentajes a las grandes fortunas en el impuesto del patrimonio, en especial para aquellas fortunas superiores a los 2 millones de euros, siendo como mínimo del 3% para los patrimonios superiores a los 100 millones de euros?, Pues bueno, esta es la propuesta a la que me estaba refiriendo antes, que creo que fue Unidas Podemos quien la, quien la, Podemos quien la planteó hace unas semanas. Y desde luego nosotros lo que sí venimos planteando hace tiempo es la necesidad de, de modificar el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio tiene, al margen de la exención, que esa competencia fiscal antes decía, se produce en Madrid, donde se está bonificando al 100% la cuota, y hay que recordar que eso supone, según el último dato de la Agencia Tributaria, 995 millones de euros que se han dejado de recaudar en Madrid el último año como consecuencia de esta exención que además beneficia alrededor de 15.000 ciudadanos. Por tanto, si vemos el porcentaje de ciudadanos que supone respecto de los 4 o 5 millones de, de habitantes de Madrid y de los declarantes de renta, vemos que se está beneficiando con esto a un porcentaje muy pequeño de de los ciudadanos, de los contribuyentes y nos está restando mil millones de euros. A veces se dice que el impuesto del patrimonio recauda poco, pues podríamos contar en Madrid con esos mil millones. ¿no? Eh, desde luego nosotros planteamos la necesidad de sobre todo tocar también, cuando se hablaba de los beneficios fiscales, en este caso hay que ver cuáles son las exenciones del impuesto, qué tal y como está configurado con la exención del, de la, del patrimonio empresarial, bueno, en lo que se refiere a los a los negocios familiares está claro, ya no tanto en lo que se refiere a las participaciones multimillonarias ¿no? en, en grandes empresas que bueno están exentas de tributación en el impuesto siempre y cuando se den los requisitos que se establecen. ¿no? Seguramente hay que limitar o hay que limar de alguna manera todas estas exenciones, al menos en parte, como creo que en la, que en la hacienda foral vasca ocurre una de sus diputaciones, con el impuesto que se estableció. Y en este sentido, como decía antes, bueno, con esa propuesta de, de dejar fuera de, de tributación a estas personas hasta, hasta el millón de euros, hay que recordar que el impuesto de patrimonio es un impuesto individual, aquí no existe la declaración conjunta, y por tanto, cuando hablamos de, estos, de estas exenciones en cuanto a esos 300.000 euros de la vivienda habitual, pues esos ahora mismo 700.000 euros, estamos hablando de, de que en muchos de los de los casos, en las familias, en los matrimonios, pues esto se duplica. Y por tanto, bueno, pues en, ese, en ese patrimonio común, pues, pues todavía se eleva más, digamos, ese límite para, para declarar el impuesto de patrimonio. ¿no? En este caso, como decía antes, si lo elevamos a ese a ese nivel, pues estamos hablando de un 0,5% de Apenas 100.000, algo más de 100.000 declarantes los que tendrían que hacerlo. Y esto es un 0,5% de los declarantes del impuesto sobre la renta. Por tanto, como decía antes, también es difícil pues, mantener que esto va a afectar a la clase media. No, no me gusta hablar de ricos, como decía antes, o de, o, de, o de clase media, pero sí de porcentajes de contribuyentes. que Nos da una idea pues, más certera de, de a quiénes va a afectar. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a, a hacerle otra pregunta eh, para repartir una a cada uno. A Paloma, eh, Geli González González, pregunta que le ha resultado muy interesante el análisis de concentración de las mujeres según tramos. Eh, ¿Podría explicarlo un poco más, Paloma, por favor? Sí. Yo creo que tenemos que dedicar un, un día solamente a hablar de eso. Un monográfico. Monográfico, sí. Entonces, pues eh, bueno, lo que quiere decir era, eh, en Hacienda Pública, lo que se está registrando a través de las estadísticas fiscales de la agencia tributaria es de contribuyentes es la economía formal. Antes Carlos ha hecho alusión a la economía informal. Entonces, ahí mi charla coincide con la suya, porque cuando estamos grabando a personas, como hemos visto, con la función de densidad, quiere decir dónde se concentran las mujeres. ¿Y esto cómo lo encontramos? ¿Cómo lo hacemos esa función de densidad? Pues conociendo pues, el salario bruto percibido a lo largo del año, de las, cada año, en dónde se concentra la mayor proporción de mujeres. Es decir, viendo a qué niveles de renta hay una mayor concentración de mujeres. Y en el año 2017, pues seguía habiendo una concentración de mujeres hegemónica, con rentas inferiores, yo no sé si eran ya 14.000, porque no tengo aquí la imagen, pero que va fluctuando cada año. O sea, la función de densidad nos ayuda a ver cómo en esa economía formal, la economía declarada, la que tributa, dónde estamos las mujeres. Y yo creo que eso se le debería dar mucha más importancia, porque la encuesta de población activa, etcétera nos habla de sí, de datos fundamentales, pero aquí es decir, bueno, estamos en el mercado de trabajo, pero cómo estamos... Claro, la encuesta de salarios también nos dice la brecha salarial, etcétera. Pero que esto yo creo que es una radiografía increíble de, del sticky flow o del suelo pegajoso, de cómo nos encontramos las mujeres todavía. Las que estamos en el mercado de trabajo, las que estamos legalmente, las que estamos cotizando, pues estamos en una situación de bastante deterioro económico. Yo ya no sé si estas personas es porque son trabajo precario, porque es temporal, porque trabajan seis meses de los doce meses. Yo eso yo no lo puedo decir porque lo que te dan los datos fiscales es las rentas anuales. Lo que sí es que desde el punto de vista de la comparación eh, mujeres y hombres, las mujeres nos estamos en unos niveles bajísimos. Si a esto le sumamos una, unos tramos de la tarifa, si se suben ahora porque hay necesidad de recaudar, ¿y qué ocurre en los primeros tramos? Que ahí está todo el mundo. Y lo que es muy fácil es necesitamos dinero, vamos a freír, sobre todo donde está todo el mundo, que son los tramos más bajos, porque ya luego las mujeres nos diluimos, desaparecemos. Y en los más altos es una cosa de chicos. Bueno, pues entonces la tentación es desde el primer tramo empezar a subir y claro, eso es terrible, porque eso lo que puede generar es el aumento del sector informal, al que aludía anteriormente Carlos, porque al final, si tú tienes que pagar un impuesto que en vez del, del 15 te lo suben al 19 o y luego al 24, después de superar el 0, luego tienes que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. Luego, si no has conseguido un puesto en la guardería, tienes que pagar, pues yo qué sé, una guardería, vamos a suponer a alguien que tenga mmm, criaturas, atender, pues a leer. es decir, es que al final no es rentable, es decir, que el trabajo resulte rentable, que es la directriz 8 de los programas nacionales de acción para el empleo, es que el trabajo resulte rentable, ese es un discurso completamente femenino, es para las mujeres porque un chico no se plantea que el trabajo resulte rentable, y ahí tiene muchísimo que ver las transferencias sociales que se hacen, que no sea es decir, si usted ya entra en el mercado de trabajo lo pierde, porque eso genera la trampa de la pobreza yo lo que pasaba en Irlanda entonces, está muy bien que se siga percibiendo esas transferencias básicas y que, conforme, en el fondo es un poco el impuesto negativo sobre la renta, que a mí no me gusta porque lo, lo proponía Friedman. Es decir, al final, como no hay trabajo, para que la gente siga consumiendo un impuesto negativo sobre la renta. Y entonces, al final, también a mí eso se me pasa de esos temas. Es decir, usted va a seguir consumiendo, pero no solamente es el tener no trabajo sino lo que conlleva que una persona esté incorporada en el mercado de trabajo que pueda, pues no sé, desarrollar su capacidad profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente tener renta como una persona que está desempleada no es tanto lo que va a percibir, sino la situación que pasa de estar en el mercado de trabajo a estar en una situación de desempleo. Entonces, yo creo que es muy clarito lo que yo contestaría a esta pregunta a Heidi, me parece que ha sido González, es decirle que es algo que se le debería dar más importancia porque nos está dando una radiografía de dónde nos situamos las mujeres en el mercado de trabajo, en cada año, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Tributaria, con la declaración de contribuyentes, que está en torno a una muestra de un millón de contribuyentes, con lo cual es una muestra muy fehaciente. Es una radiografía y de, para un poco deprimirnos, ¿no? a pesar del COVID, antes del COVID estábamos también muy mal. Yo no sé después del COVID, ¿no? pero desde el punto de vista de rentabilidad económica o de las rentas que percibíamos, Serán muy bajas y ahí nos concentrábamos las mujeres. Pues muchas gracias, Paloma. Espero que esté respondida la, la cuestión, la duda, Heli. Y la última pregunta para Carlos eh, de Nuria Tendeiro eh, comenta que hay líneas de pensamiento en algunos partidos políticos de izquierdas que dicen que antes de la subida de impuestos tal vez sería, eh, se debería hacer un esfuerzo mayor en combatir el fraude. ¿Qué opinión tenéis? ¿Sería factible reducir a corto medio eh, corto medio plazo el fraude tan elevado del 24-25% del PIB? Bueno, yo creo que son dos medidas que tienen que ir de la mano. ¿no? Es cierto que, bueno, por la mayor recaudación vía lucha contra el fraude pues seguramente no será necesario tocar algunos otros impuestos. no Aunque esto hay que hacerlo, claro, siempre se habla de bajar, subir impuestos. Se dice, bueno, es que si luchamos contra el fraude no hay que subir impuestos. Pero eh, siempre hay que analizar cuando hablamos de subir impuestos o de bajarlos, eh, a qué impuestos nos referimos y a qué contribuyentes dentro de estos impuestos nos estamos refiriendo también. no Porque normalmente las bajadas de impuestos, si analizamos, la trayectoria con esa pérdida de progresividad del sistema que me refería antes, pues afectan en mayor medida a determinados sectores que son los contribuyentes con mayor capacidad económica. ¿no? Una cuestión de la que no hemos hablado antes ha sido la de la dualidad del impuesto ¿no? sobre la renta, de esa tributación menor de los rendimientos de capital, desde luego habría que ir limitando. ¿no? Y por supuesto los rendimientos especulativos que en este momento están tributando con los rendimientos del ahorro, deberían salir y tributar en la... En la, en la base general, ¿no? Es obvio que la lucha contra el fraude, pues a corto plazo es difícil conseguir un resultado extraordinario, ¿no? Pero es cierto que a medio plazo sí que se puede conseguir. Cuando se habla de que se puede duplicar, como nosotros estamos planteando ahora con la batería de medidas que desde Gesta y también desde la, las plataformas por la justicia fiscal presentamos o planteamos eh, en, la, en, este, en este ámbito de lucha contra el fraude, decimos que en medio plazo podemos duplicar los resultados de lucha contra el fraude. Los últimos resultados hablaban de 15.000 millones el, el pasado año. Nosotros creemos que es factible duplicarlos en, en 3-4 años sin ningún problema. y Esto es algo que se va manteniendo en el tiempo. Además, hay que tener en cuenta que a mayor lucha contra el fraude, a mayor recaudación de lucha contra el fraude, estamos eh, incrementando también la recaudación vía pues cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Y en este sentido sí lo vemos factible. Hay muchas medidas que estamos planteando y que desde luego, bueno, pueden dar lugar a, a ese aumento, ¿no? Desde luego también contando con ese diferencial de recursos y de efectivos de que siempre hablamos si nos comparamos con la media de, de la Unión Europea, pero también de la OCDE. Estamos en la mitad de recursos y de efectivos si nos comparamos con esas medias y en este sentido pues desde luego si duplicamos esos recursos, que también es algo que no se puede, quizá en lo que se refiere a los efectivos, conseguir a muy corto plazo, pero cuanto antes nos pongamos a ello, antes lo conseguiremos. ¿no? Si hablamos de efectivos, la administración española está envejecida, desde luego el Ministerio de Hacienda lo está. Estamos en una media de edad que supera los 50, y 50 cerca de los 55 años de edad. Esto quiere decir que en los próximos años va a haber jubilaciones importantes, y por tanto es necesario bueno, pues sustituir estos efectivos, pero también incrementarlos para ir tendiendo a esa, a esa duplicidad o a esa duplicidad que deberíamos conseguir para estar en los niveles de, de la Unión Europea. ¿no? En este sentido, desde luego la apuesta por la lucha de la lucha contra el fraude es una apuesta segura en la que se va a incrementar la recaudación y que desde luego es necesaria en este momento, en el cual si analizamos los últimos resultados de los últimos años, vemos, vemos que se está tocando techo, ¿no? En este momento también quisiera decir que nosotros planteamos la necesidad de girar la, esa lupa, ¿no? En este momento en el que bueno, tantos trabajadores por cuenta propia han visto afectados por la pandemia, tantas pequeñas y medianas empresas, es el momento, digamos, más necesario que nunca, girar esa lupa y de ponerla en las grandes fortunas, en las grandes empresas y para eso es necesario un esfuerzo por parte de, de la agencia tributaria, de las administraciones tributarias, de las comunidades autónomas, un esfuerzo para bueno, hacer ese trabajo que sin duda también es mucho más difícil, como decía antes Paloma, lo fácil en la renta es ir a por esos bloques de contribuyentes donde hay mucha gente, también es fácil para la agencia tributaria pues, cruzar datos y, y bueno, ir a ese pequeño fraude, digamos, ¿no? o a esas pequeñas discrepancias que hay entre lo declarado y, y bueno, lo realmente cobrado por sectores de rendimientos de trabajo, por autónomos, por pequeñas empresas. Donde está el grande fraude eh, no es ahí y, desde luego, al margen de que haya que luchar contra todo tipo de fraude y que, desde luego, hay que combatir la economía sumergida en todos sus, en todos sus frentes, hay que hacer un esfuerzo mayor en, en perseguir ese gran fraude desde luego es más difícil, sin duda, porque entre otras cosas, estas grandes empresas, estos grandes contribuyentes, pues cuentan con toda la asesoría fiscal eh, más competente para poner todas las pegas posibles en estos procedimientos. Pero es necesario hacerlo y desde luego incrementar, incrementar la investigación de los hechos eh, de los hechos imponibles, no declarados, sobre esa comprobación, que es lo que ahora la Agencia Tributaria se vuelca a más, ¿no? En esa comprobación esos cruces de datos frente a la investigación que, desde luego, habría Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, si tenéis? Eh, si no, pasaríamos a... Estaréis cansados los que hayáis eh, podido resistir desde las nueve de la mañana este maratón de... de fiscalidad y han sido dos días. Pero que espero que que, bueno, que os haya gustado el enfoque, que, haya, que, que hayáis aprendido cosas y que tengamos en cuenta la importancia que tiene la fiscalidad para las políticas, sociales, ¿no? y sobre todo desde APN, en los colectivos con los que trabajamos. En estas jornadas hemos estado hablando desde, el punto, desde lo local a lo internacional, de todo el dumping de las comunidades autónomas, de, de los regímenes forales, de las ventajas que puede tener Canarias o Ceuta o Melilla, de, de todo, eh, de la cesión de impuestos y a qué, cómo han derivado esa cesión de impuestos en una baja recaudación por parte de las, de las comunidades autónomas desde el punto de vista internacional, todos los problemas que tenemos de recaudación, eh, tanto en las operaciones eh, carrusel, que Carlos lo explicaría fenomenal, como en, en la baja tributación y competencia que tenemos con el impuesto en determinados en determinados países de la UE, la, la falta de una lista efectiva de paraísos fiscales, es decir, que no están recogidos, solamente están recogidos aquellos que han firmado los acuerdos, pero no aquellos países que están dentro de la UE que eh, tienen una tributación nula o escasa y que ponen en peligro al resto de los países, es el caso que estamos pasando ahora España, Italia o, o Francia, por otro lado, también hemos, eh, no, eh, hoy hemos hablado del impuesto de transacciones financieras, de la dificultad de, de, de marcar ese impuesto a las transacciones financieras especulativas que hace que, los, que, que la deuda eh, siga creciendo, que los estados estén en manos de, los, de las grandes corporaciones financieras, de los impuestos medioambientales que son tan necesarios para combatir el cambio climático, pero eh, que hay que establecer medidas para que no afecte a las personas en situación eh, de vulnerabilidad, que en realidad son las que quizás más contaminamos por porque ser eh, luchar contra contra el cambio climático es muy complicado y tiene que haber una apuesta importante por la sostenibilidad del medio y después bueno teniendo en cuenta lo importante y de la desigualdad que sufrimos las mujeres en la fiscalidad pues la reforma fiscal que sería lo, lo urgente, como dice Carlos, que ya no es un reto de futuro, sino que ya eh, está demasiado parcheado todos los impuestos y que es necesario afrontarlo, decididamente esperemos que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo eh, en avanzar eh, hacia esto y sobre todo en, en esta situación en la que nos encontramos. Eh, espero que hayáis disfrutado tanto como yo en, en estas dos jornadas y bueno, pues seguiremos trabajando por la fiscalidad para que tengamos unas políticas sociales eh, que cumplan con el objetivo de tener unos servicios públicos eh, de calidad y para todas las personas. Un abrazo y hasta la próxima.